Y hola qué tal amigos de YouTube soy Daniel Sánchez y en este pequeño tutorial les traigo la película La Colonia, una película muy excelente, de acción y artes marciales. La pueden encontrar el link de descarga en la descripción del video. Eh, no la subí como la película anterior porque YouTube está muy estando mucho por los, por los derechos de autor, eh, eh, est han estado a punto de cancelarme el canal. Bueno, yo les yo esta vez los dejé en en para descargar en el link en la descripción del video. En la descripción del video está el link y es una película muy excelente. La otra película llamada La El Vengador Fantasma 2 ha tenido mucha popularidad esta vez en YouTube. Bueno, me han pedido mucha película, esta película me la pidió un amigo que me dejó eh, en la el comentario en la descripción del vídeo y yo preferí mejor eh, subirla para que ustedes la descarguen completamente en para el servidor. Bueno, amigos, y no se olviden comentar, eh, pedir sus vídeos. Pásense por mi canal. Mi canal se trata de juegos. Ahí les tengo cómo descargar el GTA San Andreas totalmente full. Yo lo tengo instalado en mi PC personal. Lo tengo instalado allá y ustedes lo pueden descargar totalmente full y en español bueno amigos creo que esto ha sido todo y no olviden suscribirse eh, compartir mi video y suscríbanse a mi canal a mi canal y eh, envíenme la solicitud a mi facebook personal que yo con mucho gusto lo estaré aceptando y también pueden seguirme en twitter como arroba laza piso 23 bueno amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.